Rodrigo Freire, 1884-1969, novelista y político venezolano, presidente de la república 1948, nacido en Caracas. De familia humilde se hizo maestro y ejerció como profesor entre 1912 y 1930. Durante este periodo publicó numerosas novelas centradas en la vida de su país. Su obra más conocida, Doña Bárbara, 1929, describe la infructuosa lucha contra las fuerzas de la tiranía en Venezuela. A causa de las críticas contra el dictador Juan Vicente Gómez, la novela contenía, su autor tuvo que exilarse en 1931. Tras su regreso fue nombrado Ministro de Educación, pero sus esfuerzos para llevar a cabo una profunda reforma escolar fracasaron y se le obligó a dimitir. En 1945 participó en el golpe militar que llevó al poder a Rómulo Betancourt como presidente provisional del país y él mismo fue elegido presidente de Venezuela, cargo que desempeñó durante menos de un año, febrero de noviembre, de 1948, ya que no pudo equilibrar las fuerzas políticas contrarias y se exilió ese mismo año marchándose a vivir a Cuba y luego a México. Regresó a su país en 1958 donde permaneció hasta su muerte. La obra literaria de Rómulo de Gallegos está muy ligada a su compromiso político que arranca del planteamiento de la regeneración nacional. Sus novelas dentro de la corriente regionalista, vease, regionalismo americano, se inspiran en la tierra americana y trata de unir y resolver el conflicto que él ve con entre una naturaleza exuberante y salvaje y la necesidad de hacer de ella una civilización moderna. Pero su estilo no se asigne al realismo costumbrista del romanticismo tardío, sino que toma toda la riqueza lingüística del modernismo para convertir a su país en una realidad multiforme que traspasa los límites nacionales para hacerse universal. En su primera novela reinaldo Solar 1920 plantea las dificultades del protagonista por armonizar su vida pública y privada, Trepadora 1925 se centra en el tema de la conquista del poder. En Doña Bárbara 1929 su primera obra de éxito y considerada en su momento como la mejor novela sudamericana cuenta el conflicto entre Doña Bárbara que significa el aspecto salvaje de la naturaleza, y Santos Luzardo, que es la ley, el orden, el futuro, la modernidad. La síntesis surgirá en con Marisela, la hija de Doña Bárbara, que educa Santos Luzardo. maydos si sigue una técnica tradicional, con diálogos directos, estructura lineal, capítulos iniciados por epígrafes y demás convenciones, de la novela realista. En su prosa está presente la influencia del modernismo. Otras novelas importantes son Canaima, 1935, Pobre Negro, 1937, o el libro de cuentos publicado en 1946, La Rebelión.